El periodo lo definimos como el tiempo que tarda un móvil en un movimiento circular uniforme en dar una vuelta. Bueno, pues en este caso, si contabilizo el tiempo que tarda en dar una vuelta, lo podemos ver aquí en el tiempo, El periodo de este movimiento sería 2,353 segundos. Así que definimos el periodo como el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta, en el movimiento circular uniforme. El periodo se representa con la letra T mayúscula y su fórmula digamos que sería el número de segundos que tarda en dar una vuelta. El periodo T se mide en segundos. Y decimos que móvil tarda un tiempo T en dar una vuelta.